buenos días y buenas tardes como siempre digo es un placer estar acá y bueno hoy día me he decidido conversar un poco sobre educación financiera ok esto es el tema de hoy que voy a conversar un poco este, sobre este unos libros que he estado leyendo Cashflow cuadra, por ejemplo, de Aarón Kiyosaki, que se lo recomiendo. Eh, si quieres mejorar tus finanzas personales, eh, este, quieres capacitarte en negocios, te, te recomiendo ese libro de Aarón Kiyosaki. Y bueno, es un maestro en educación financiera, así que te voy a hablar en, de manera resumida, en realidad, este, para que realmente, pues no, mejore tu inteligencia financiera, sí. Eh, primero quiero hablar por ejemplo tipos de ingresos ingresos pasivos ingresos activos ingresos activos o ganancia ganancia de capital. Los ingresos pasivos son aquellos ingresos que vas a generar trabajes o no, estés haciendo esfuerzo físico o mental o no, pero lo hayas hecho una vez, por ejemplo, eh, un cantante graba una cinta y pues es un éxito y puede vender un millón de CDs en el mercado y es millonario. Y obviamente puedes seguir vendiendo y seguir cobrando y seguir viviendo de los regalíes. O escribas un libro. Ese es un ingreso pasivo, por ejemplo. El ingreso activo o ganancia capital son aquellos ingresos que va a depender solamente de tu esfuerzo. Ejemplo, un empleo. Trabajas ocho horas, tú generas un ingreso y se te paga al mes. ¿Cierto? Un empleo. Ahora, ahora, si tienes un negocio, por ejemplo, vendes un producto... Cuando vendes el producto, generas ganancia. ¿Sí? Cuando mueves el producto, ganas, ¿cierto? Se llama ganancia capital. O sea, compras un producto con una inversión de repente menor y pues haces compra y venta, ¿no? Esa es ganancia capital. ¿Sí? Entonces, eh, la pregunta aquí es cuál de los ingresos de dinero te va vale a dar más libertad. Mucha gente, el 90% de gente genera este tipo de ingresos, y solo el 10% de gente genera este tipo de ingresos en el mundo. Entonces, por eso hay poco ricos, ¿no? Hay gente que se... Eh, bueno, la diferencia es que la gente de, de, de, que, que genera en este, ingresos en este, eh, en este lado, o en esta parte de ingresos pasivos, son gente que se proyecta, ve siempre a largo plazo, Mientras aquí, las personas, por ejemplo, con un empleo, siempre hay gente, por ejemplo, no se dan cuenta de ustedes, ¿cuánto me van a pagar? Lo ven siempre a corto plazo. ¿No? Ahora, ¿cuánto voy a ganar este, si, si esto? Entonces, eso se gana ese capital. ¿Sí? Pero a largo plazo, usted siempre debe pensar en construir un ingreso pasivo. Esto le va a garantizar, es como la historia de la cañería. No sé si no han escuchado... Eh, eh, hay una historia de dos personas, sí, de dos amigos que uno de ellos eh, había decidido pues, ¿no? vender agua a un pueblo y pues, ¿no? llevaba cargando en balde. Y el otro, eh, que ya estaba cansado de cargar baldes de agua eh, meses y meses, decidió flaquear y pues, pensó, se imaginó e instaló cañerías y sucede que más adelante se da cuenta que las cañerías le daban ¿no? ingresos fantásticos y sobre todo ya no necesitaba trabajar porque había instalado una cañería, mientras la persona que cargaba vales de la ciudad terminó de repente trabajando y trabajando. Entonces hay mucha gente que afuera pues, ¿no? se dedica a trabajar sus vidas, sus, toda su vida, ¿no? prácticamente de 20, 30, 30, 50 años. entonces Pero hay gente que se proyecta y construye ingresos pasivos. Por ejemplo... Ingresos pasivos puedes hacer, de repente te, te gusta eh, la música, no tu pasión, genial, te puedes dedicar a eso y pues no, puedes vender CDs, puedes escribir, escribir libros, puedes este, colgar un, un video como esta o a lo que dominas, a lo que te dedicas tú en YouTube y YouTube te puede generar ingresos, entonces... Hay tantas maneras de hacerlo, ingresos pasivos, ¿no? La, la idea es que tú lo hagas bien una vez y pues genera ingresos siempre, eso es la idea. Mientras aquí, pues obviamente vas a generar ingresos inmediatos, pero pues no, obviamente no lo estás haciendo casi nada de valor a largo plazo, ¿sí? Entonces, solamente esto quería hablar para que vayas cambiando de mentalidad, ¿sí? Siempre piensa a largo plazo. Hoy en día veo a estudiantes que de repente buscan un empleo, buscan un trabajo después de acabar su carrera y pues de repente quieren ascender rápidamente, ¿no? pero no se esmeran, no, no producen para una compañía. Entonces es un problema de, de la mentalidad también a corto plazo que está en la actualidad de nuestra sociedad. Entonces pensemos a largo plazo y siempre pensemos en grande. Bueno amigos, ha sido un placer, espero que les haya ayudado en algunas en una parte de sus finanzas. Y bueno, como siempre digo, ha sido un placer para mí y que estén bien, éxitos.